Hola, ¿qué tal? Les quiero mostrar eh, cómo subtitula el software CadenLive. En este momento estoy haciendo una captura con el programa Simple Screen Recorder. Bueno, espero que salga bien.